Si, sí, hay un plugin ahora, de verdad Que vale, ese plugin le habrá costado 20 euros, 30, o sea, es lo más gracioso Ya yeah. No, pero que cállate, que, que lo amortigua con los niños que le pagan Claro Si te pagan, pues ya está, tío ¿A dónde caigo? Cojones, Me la hago. Otra, vez. ¿Será, Otra vez. será verdad, será verdad, serio, será verdad Hostia, te estoy viendo ¿Nos matamos o no nos matamos? Vamos, vamos, vamos, vamos, a ir, vamos a ir a buscar a la gente esta, ¿no? Mejor Vamos oh, a darnos no, sí, igualmente, sí, que morir No te puedo ti maricona, señor maricona Vale <ríe> Me da una jone aquí, por la carita, bueno Está un poquito bajo, no sé por qué A mí me va también un poquito mal, la verdad A mí no Tengo que mirar ahora por qué Lo que tengo que a hacer es quitarme las skins, tío Sí, ese voy a hacer yo también a la gente lo quita no este sí, azul Ahí hay el clima el azul pelo azul ven para acá que te, ve... ¿Te voy a meter una mochazo en la cabeza no te lo, vale. vale? oye que viene que viene la tormenta me cago tengo la barca ahí venga venga venga, venga pelo azul de puta están no. haciendo team me cago en tu puta familia tío están haciendo team esto qué es Están haciendo team eh. Están haciendo team un tío. Y no, no, pero un tío no, no sé quién es Me ha matado. No do mata, eh? no, team con alguno, eh. Ratillas que son, hermano. No. no, pero yo esta noche me fijaré porque ahora, como tengo esto de simulación militar, pego una bici a jugar porque esto en realidad mejor practicar. Porque si en plan viene de la tercera persona, ya directamente a que no te renta mucho. Ya, yeah. y vivo vosotros. Oh, me he matado a Morey. More, cabrón. <risa> has <risa> <lo> dejado? <risa> Tenéis, verdad. Eh, me ha dejado lobo, eso es muy un malo, saber, tío. Un saber. ¿Qué pasa con la saber? Que la sabes. Que la sabes. tenía un barrel. Madre, llevo, llevo la. La de estos chetas. Eh. Sí, me he metido ahí dentro y no veas. En pie de todo. Lo que, como encuentre una en el raider, es la polla. Es la polla porque le puede, entre los cargadores que le pueden meter y tal. Sí, sí, me ha dado la raider. Sí, sí, cargadores de 100, eh. Porque antes no paran de dispararme, pero no sé, no sé. ¿Te podrás encontrar un APC? No, con lo que no lo hemos encontrado ya, a lo mejor sí Pero lo dudo yo o ¿Sabes lo que quiero hacer, tío? Que es que, que como te, de... te encuentres en un APC, te puedes acampar de la APC Sí, yo hay un coche, ¿eh? Hay un coche APC no creo He visto que solo los helicóptero Los helicóptero estaban muy roto en realidad ¿eh? Como te toque... No, no, no no te creas, ¿eh? Que, a ver, la avioneta, por ejemplo, yo me había pillado un adiro directo Pero claro, el adiro no me ha dado munición Que es la pollada Vale, <risa> va ¿no? No creo. No. Ya me barrado venga, rival. Mira, he visto, he visto el mapa, ¿eh? he visto el fondo del mapa por aquí. Ah, sí, ve. Mira. No. Esto está mal, eh. Esto está, esto está feo, esto, eh. Estamos en el aire ahora mismo. Panda, panda. Sí. Ah. Pero esto se pone otro duelo de muros ya hasta no se ve. Piri ¿El panda está en todo directo? Sí, está metido, a lo mejor se ha salido ya, no sé. Como corre la zona, ¿no? Sí, pero que como no. ¡Buah, vaya tan mal, a has desplegado! A las rieles. Hay redirecta en la polla. ¿Eh? Oye, ahora, me... ahora después va esto más tarde Yo, ¿Para? sí, probablemente Necesito que me digáis lo... para tocarme los chupos del juego Y ponerme lo de la arma más leja de la cámara No sé, si yo me lo voy a cambiar ahora Trade Ya... ¿Has macho? ¡QUÉ! Quiero un otro de conmigo Y yo lo que necesito... Una no, puta mira, hermano me va a la... que flipa, ¿eh? Como tipo la de... Digo FPS, no he escucho mucho ni bien mm -hmm. Hello, hello Hola, oh, todo. Flipa Epic Maker ya, ya, ya, ya, yo me he encontrado una y digo, hostia, entonces sí que va, esto va a estar interesante. Imagínate uno hostia. con una calincaria y, y adaptive chevering ese, tú, como se diga. Adaptive Chambering chao. No bueno, sí. escucho mucho con nada. La mirilla ya, bueno. La mirilla te influye en si, si, con la de hierro no, pero la mirilla, mirilla sí... Normal la normal es la odio, tío. A ver, es que pega un salto y va a ¿Sabes va, va. ¿Sabe lo que ¿Sabes qué vamos a hacer, tío? Este las normales las quitamos. Y con el punto va que puta de puta madre. Claro. Hazme caso. Pero coña, hay que quitarlas. ya también, te digo. Qué clipazos que tienes de Twitch, cabrón. El clipazo ese que hay los poli los normales, se han metido en la comisaría y uno ahí. Eso que, pero que era, en un pizzer Sí. Esto tú has <ríe> visto Loco de la cabeza Se tienen que venir a donde yo estoy chaval Esta la gana eh Para que sí hostia, hostia Es que me queda El Darpanda, el Darpanda ¿El <ríe> Darpanda me queda? Sí Se muere eh That thing is so Regalar una puta... Un, algo para tararme la puta boca, ¿eh? O un... un algo, tío. La cinta esa de mierda negra. ¿Mm? Ahí está. Tío, ganó. Estoy buscando el nota. ¡Ah! ¡He, he ganado! Oh, madre mía, se ha muerto el normal. El... Se ha muerto solo con la, con la de esto, tío. Tormenta te jode, es que la tormenta. <ríe> qué buena, qué ganado, chaval. Qué buena, qué buena.